Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este subprograma programa Piedra Informa a través de la plataforma digital de PiblaGol RTV Digital. Ahí usted lo puede encontrar más lindos que a través de mi de mi Facebook. Yo lo veo el lunes, lunes 28 de marzo del año 2022. Bueno, veintidós. Cumple, bueno, cumplen años mucho, mucho, mucha personalidad importante. Déjame aprovechar por aquí para felicitar a mi hermano Melvin Perdomo. Está de cumpleaños, hoy cumple 40. y es un señor mayor. También está de cumpleaños el buen amigo y presidente del partido Revolucionario Moderno, el señor Gilberto Astua. Eh, también está de cumpleaños la, la primera alcaldesa de la gran ciudad primada de América Del Distrito Nacional Carolina Mejía también cumple años O sea que hoy Hay muchas personalidades cumpliendo años eh, Saludos para Gil Amado Cabreja Saludos para mi compadre Francis Peña Y saludos para Papi Sánchez El cual le damos, le damos La cordial Buenas noches, Papi Sí buenas noches, gentiles oyentes de este su espacio Noti Piedra informa aquí como todas las noches para presentarles las mejores informaciones acaecidas a nivel local, nacional e internacional. Así que mantengan ustedes la sintonía que esta noche eh, tenemos un, inv un invitado interesante eh, para que ustedes para que ustedes eh, se informen de lo que él va a decirnos. Así que, Rigoberto, eh, dile ¿Vamos a. Vamos a Francis Peña. Sí, a Francis Peña, Así que, que está haciendo acto de presencia. Como ya perdimos la costumbre de que él esté aquí, pues <risa> ya se me había acapado. Ya los va Botando chispa. Sí, buenas tardes a todos los oyentes de Pibla Gol Digital. Los que sintonizan a esta hora de la tarde, Piedra informa. Buenas tardes mi compadre Rigoberto Perdomo, buenas tardes Vidal Sánchez, conocido como Papi, cariñosamente, buenas tardes Gil Amado Cabreja. Y bueno, ¿qué le digo? Aquí estamos una vez más para llevarle las más interesantes noticias que trascienden en el ámbito nacional, local e internacional. Y como decía Papi Sánchez, hoy tenemos un invitado premium, una persona a quien nosotros le estimamos bastante. Una persona del pueblo que viene hablando hoy sobre muchos temas Diversos temas políticos También del tema que él maneja con to a toda su totalidad Que es el tema del agua potable Así que no se muevan, no muevan el dial Quédense ahí porque lo que viene es interesante Así mismo es, señores eh, Saludo para Margot Pereira que está por ahí Papi, saludos. Sí, saludos para nuestra Sidua. Eh, televidente que siempre está preocupada por observar las informaciones que nosotros eh, le llevamos a todos ellos, así que a nosotros nos orgullece que nos estén apoyando a través de esta plataforma. Saludos para ella y para todos, señores, así como dice mi compadre, en unos minutos vamos a tener por aquí el buen amigo Epifanio Mejía, cariñosamente rellito con él. Usted puede, puede hablar de diversos temas Porque él domina a la perfección cualquier tema que, que se le implante quiero, quiero saludar a mi amigo La Zozobra Y felicitarlo porque eh, mi sobrina Porque ya nosotros ya nos pusimos como sobrino, como tío es, Está brillando Está brillando como un atleta en la rama del karate y qué bueno que esa niña así está demostrando ese talento y esos frutos. Así que nosotros nos sentimos contentos y esperamos en Dios que esa niña siga, siga, porque nos llena de mucha satisfacción y orgullo que esa niña esté demostrando ese talento y brillando. Así que para ella le auguramos, le auguramos muchos, pero muchos éxitos a esa joven. Así es Rigoberto Perdomo, como tú acabas de decirles a nuestros televidentes Una joven talentosa destacada en nuestro pueblo de Pierra Blanca Que últimamente los jóvenes de Piedra Blanca se han venido desarrollando en el deporte En la parte deportiva, así que nosotros eh, le, le motivamos a los demás jóvenes pues Que sigan esa, esa ruta de, de, de, ese, de esos jóvenes ejemplarizadores que, que tiren para adelante, y que no se desencante, que sigan eh, su trayectoria en cuanto a deporte. Bueno, eh, rápidamente vamos a compartir algunas noticias, como el caso, por ejemplo, Papi, eh, Francis y la madre de los demás, acerca de que está por aquí el, el Intran, el camión del Intran. Sí, el Intran. Está eh, cerca del ayuntamiento, si usted tiene su pasola o motor, pase por allá para evitar... Eh, es inconveniente de que lo esté deteniendo la autoridad metropolitana del transporte, los AMET y lo estén sofocando como dicen algunos pase por allá y regularice su pasola, su motor y yo sé que usted va a transitar con mucha tranquilidad eh. y si usted no se no, no hace la regularización ahora entonces usted sabe lo que le espera después, porque ellos le van a dar creo que dos semanas aquí para regularizar esos datos y después de ahí ellos van a venir atacando A lo que no, no lo sí, hicieron Entonces sí. después no hay excusa Ahora bien mi compadre, como usted está manejando bien de pleno Ese ese ese dato Y ha estado ahí con el ayuntamiento Sería bueno que usted le explique a la población Porque alguna gente se me han acercado Preguntándome Que si es al motor o a la pasola Que van a documentar O es el, el jinete Como decimos así, el chofer O sea, yo adquiero una licencia para conducir pasola y que si tiene que ser prácticamente Esa misma pasora la que yo puedo conducir O sea, no como sucede con Como cuando uno adquiere una licencia De conducir eh, un carro Que yo con mi licencia categoría 3 Puedo manejar cualquier tipo de vehículo Que sea categoría 3, en el caso mío Por ejemplo, entonces hay gente que se Pregunta que si es que Con esa pequeña licencia nada más puedo conducir Su motocicleta o Puedo conducir cualquiera, así que ustedes sería bueno que explique bien eso Bueno eh hay que explicar bien señores porque ahora usted si va a regularizar su motor es de manera individual como usted acaba de decir usted tiene que regularizar su motor y regularizar el casco protector que usted va a usar va a tener una numeración que con eso eh, los AMET o los, los del INTRAN pasan un detector y va a a saber si es usted, de manera que es individual, es individual, eh, cada, cada quien que tiene un motor debe sacarle el documento, claro, eso no va, se va a dar en 100% porque la persona prestan los vehículos y llega un momento donde usted va a tener eh, su pasola o su motor, pero también eso es para llevar un control por los robos. ¿Cómo usted puede presentar que esa pasola se la prestó su hermano? Si el, eh, el, el encargado de la, de, la, de, la, de la autoridad No sabe que es su hermano Por eso le Cuando le quitan una pasola a una persona Se la retienen, usted va con su documentación Y verifican que es suya y se la entregan Pero eso es por la cantidad de robos Y pasolas y motores que se, que se roban Porque usted puede ir ahí Usted tiene su documentación al día Pero cuando usted va con un motor O una pasola No, no, no combinan los documentos suyos con la pasola o el motor Automáticamente ese, ese policía tiene derecho A retener El vehículo de motor Porque repito Usted no sabe Ellos no conocen a nadie Ellos no conocen a nadie Por eso ellos le piden Que usted le saque La eh, matrícula Creo que son 600 pesos Y le ponen la numeración Y ya saben que es suya eso Entonces el casco también, usted le pone el casco y va con su casco, es para obligarlo que usted ponga el casco, o sea es para cuidar, proteger la vida suya. En el caso compadre de que una persona haya adquirido una pasola, por ejemplo yo compro una pasola a Juan Pérez y la tengo en mi casa, es mía, pero la pasola todavía pertene tiene los documentos a nombre de Juan Pérez. Eh, ¿Qué es lo que procede ahí? Ir junto con Juan Pedro, que me de un, entregue una copia de, de su cédula y para ponerle el nombre mío, eso es lo que va a hacer Intran. Seguro que en esa parte no sé explicarle bien si, si habría que poner el motor eh, al nombre suyo, creo que sí, porque una matrícula sale el nombre de alguien, eso es lo lógico. Uh -huh. eh, hacer el traslado, como se dice. Saludos para Dénica Sanova, saludos uh -huh. para mi amigo Arismendi Almonte. Vamos a llamar al invitado, si está por ahí, ¿no? En lo que para yo comenzar, he invitado, con relación al caso de la regularización de motores, las personas que tengan más de un motor le van a otorgar una documentación que avale esa parte que va a decir múltiple, una licencia que va a decir múltiple. Ahora bien, este es el país de la maravilla. Este es el país de la maravilla. Y aunque eso que está haciendo el Intran es totalmente ilegal en todo el sentido... ...hay que hacerlo porque nada más tenemos nosotros la de perder. Porque bueno. una licencia superior permite que se maneje cualquier vehículo inferior. En este caso, el Intran no está avalado para otorgar licencia, pero la está otorgando. En este caso... La, el INTRAN no está avalado para otorgar ese registro si no la dejé ahí, pero lo está haciendo. Y lo está haciendo por un decreto que se le emitió que lo otorga categoría de legal, independientemente que en eso se esté. Pues, no es, pues no, si le entregaron un decreto no es ilegal. Eh, no, no, está ilegal porque <risa> se está, están, viol, están violando leyes. Están violando Debe ley. investigar porque no, no creo de... que, que no, no, no, una institución no, no, no. se dedique a sacar matrícula. Y no esté registrado para eso Porque y sabemos no, no, el peligro no, no, que es eso no, yo no, no, eh, Mira, hay que sacarla Para que los motoristas No tengan inconveniente, Porque lamentablemente Es así Pero otro día en el transcurso de la semana Podríamos tocar el tema para que busquemos Todas las violaciones que se cometen Bajo esos argumento. pero hay que hacerlo Porque ya hay un decreto Emanado Y está requerido que se haga Y el que no lo haga Vas a tener problemas y para evitar problemas hay que hacerlo. policiano Regidor, Ignacio Reyes están en el sintonía. Wilber Espinal, eh, mi amigo, su cuñado, mi hermano. Grato placer ver a Wilber Espinal que nos está siguiendo. Guillermina Abreu, la profe. Eh, sí, eh, Wilber entiende que este es el programa donde él se informa y por eso él lo sintoniza. Así que. Mira, está desbordado la plataforma por aquí y la plataforma por allá. Papi Sánchez. Así que le damos en esta tarde, en, en esta tarde 28 de marzo 2022, eh, la bienvenida a nuestro querido amigo que, como ustedes ya sabrán, cómo se llama él, eh, Epifanio Mejía, cariñosamente rellito, que va a hacer exponencia de muchas cosas interesantes en esta tarde para nuestros televidentes. Eduard Méndez. Eduard Méndez pronto estará por aquí, por el país, en la tercera edición, señores, del intercambio Filantrópica de Estados Unidos y Filantrópica RD. Es un espectáculo prácticamente que paraliza el pueblo, lo dinamiza y el municipio se integra. Así que en los próximos días por aquí estará. Mi amigo Edward Méndez y los demás compatriotas de Piedra Blanca, Henry Martin, el bachatero de Arroyo Vuelta, está en sintonía. Y mi amigo Santiago Rodríguez, ¿sabe quién es ese santo? Ese Chago, ese Chago que está allá. Señores, tenemos a nosotros aquí a Epifanio Mejía Reyito. Vamos a darle de inmediato las buenas tardes al gran amigo Reyito. Buenas tardes. Buenas tardes, Gilamado Cabreja, Francis Peña, Papi Sánchez, mi amigo y hermano Rigo. Buenas tardes a todos, buenas tardes, municipio, país, provincia, todas las personas que están a esta hora conectados con Pilbagol Digital. Tenemos desde, mucha gente, desde, mira. De antemano quiero decirle, que a esta hora hay muchas palomitas que se están comiendo y es mirando, usted comiendo sus palomitas y escribiendo y algo, porque eso es una forma de entretenerse no, y, y mira, la red está por allá y, y es por, por doble vía vamos a ver Papi Sánchez vamos a comenzar haciéndole algunas preguntas para conversar con nuestro amigo Reyito, Papi y yo considero que tú debes de darle apertura a nuestro amigo Reyito en cuanto a la pregunta ¿Usted cree? sí. A mí me gusta siempre dar el privilegio a usted, pero está bien Vamos a hablar con Reyes Reyes ¿Cómo anda Coramón en el municipio de Piedra Blanca? ¿Cómo eh, se le está suministrando el preciado líquido, el agua potable? ¿Está llegando a todos los rincones? Eh, Buenas tardes de nuevo Quiero decirle que conmigo anda el encargado de la planta Que es Duvigen Balcal ese, ese es mi hermano Se lo conoce ya a Mundati, Nada más hay que preguntar por él eh, Mira en cuanto al servicio de Coramón... Está bueno... Porque... Digo que está bueno... Porque estamos haciendo nosotros... Lo que podemos... Con el poco tanque de almacenamiento que tenemos... Ustedes saben que no es un secreto para nadie... Que ese tanque de almacenamiento fue hecho para una población de 9000 habitantes... Y miren por dónde va Piedra Blanca... Uf, y hoy por hoy... Son muy pocos... Los barrios... Que no están recibiendo el apreciado líquido del agua potable... Le puedo decir que desde el kilómetro 5, donde vive nuestro amigo Celeto, que todo el mundo lo conoce, hasta el kilómetro 77, incluyendo el Caucho, incluyendo el barrio Quirino, y esa zona, y la carretera de Juan Adrián, todos está recibiendo agua de ese acueducto. Mucho. Sí, la que... Dice Nefri, saludos. Saludos para Nefri Jiménez. O sea que no hay escasez del preciado líquido en ningún rincón de Piedra Blanca. No, ellos no hay que hacer, lo que hay es eh, agotamiento de almacenamiento O sea, para nosotros poder suplir los barrios tenemos que almacenar agua Y para almacenar agua tenemos que quitarle el agua a un barrio, o sea no quitársela Por ejemplo, nosotros a esta hora estamos dando agua para el barrio Buenos Aires San Rafael Hasta las 8 de la mañana de mañana, si Dios lo permite, si no hay alguna eventualidad a las 8, eso nos permite a nosotros, esa salida de para allá, dar agua y almacenar. Porque la salida sí, es la de que Claro. O sea, a las 9 de la mañana de mañana, Dios mediante, tenemos un equipo que está dando el agua para el sector de la parte de Piedra Blanca. Que cubre desde el cruce hasta donde se le estoy, kilómetro 77, quinto centenario, y esa zona, sí, toda esa zona. O sea, sí. nosotros ahora mismo en este momento estamos suministrando al pueblo de Piedra Blanca 550 mil galones de agua diario. En el caso de la toma de agua, la toma de agua allá arriba, en, en Zumbador, está preparado, por si acaso, saludo para Luis Santos, nuestro productor profesional, mi hermano Luis Santos Kelvin, que está ahí, eh, el cual le enviamos un fuerte abrazo y salud a él y a su familia. Y aprovecho para saludarnos a Mirabal, que también está en sintonía. Si se presentan fuertes aguaceros, ¿la toma de agua está preparada para, para enfrentarlo y, y que no haya inconveniente aquí con el suministro de agua? Sí, tenemos una toma de agua moderna y tenemos además, hemos tenido siempre una persona allá, pero al construirse una nueva toma tenemos una persona con un teléfono activo que inmediatamente manda un mensaje por el grupo y ese mensaje tiene que verlo o Edu Vigen Santos, o lo veo yo, o lo veo el ingeniero José Reyes, o lo veo el operador que está en la planta, que tiene que tener un teléfono con internet y minuto ahí. Para cualquier eventualidad nos llame. Entonces, inmediatamente nos llame de que se presentó una creciente, nosotros cerramos el agua aquí. Y Bien. lo que hacemos es que el agua entra y pasa derecho para el río otra vez sin tener que pasar por la planta de procesamiento. El teniente Rodríguez Juan Carlos, el teniente uno de los principales patrocinadores, quizás el número uno, Rodríguez Rentacar, el único Rentacar de este país que tiene vehículos modernos con música integral, nada más lo hacen los carros modernos de Rodríguez Rentacar. Papi Sánchez. Eh, Reyito, eh, dime cómo hacen ustedes... Ese, ser, ese servicio tan eficiente que yo considero que ustedes vienen realizándole al pueblo de Piedra Blanca en cuanto al suministro de agua porque veo que la gran la gran población existente ya porque tú sabes que el acueducto de Piedra Blanca son solamente 275 mil galones que coge no sé cómo ustedes se desenvuelven para darle un, un buen servicio a la población porque tú sabes que siempre vengo observando que Pierra Blanca es uno de los pueblos más pr privilegiados en cuanto al suministro de agua. Mira, eso es un trabajo en equipo. y Es un trabajo que nosotros hacemos con la dedicatoria y con el amor, porque somos servidores comunitarios. Nosotros, para nosotros poder complacer la demanda del municipio, nosotros nos integramos a trabajar 24 horas. El hecho de que tú no veas a nosotros algunas veces que nos pasemos por allá por la calle, no es andando que andamos, andamos investigando, andamos cerrando llaves que están botando agua, andamos averiguando dónde hay avería y andamos buscando reportes que le hacen a la oficina de comercial y nosotros salimos a buscarla para después reunir al equipo y resolverla. En cuanto al servicio de agua potable, ustedes saben que tú acabas de decir ahora que son 275 mil galones. Nosotros tenemos unas ventajas y una desventaja a la vez. La ventaja es de que para dar agua para el barrio Buenos Aires y, y San Rafael como le dije ahorita nos permite dar servicio y mantener el tanque de almacenamiento lleno. Se va llenando poco a poco. Cuando, sí, cuando ese tanque se llena entonces nosotros tenemos una válvula que yo se la coloqué ahora, que le podemos abrir 3 pulgadas de agua para el municipio de Piedra Blanca. O sea, le estamos dando agua al barrio, le estamos dando agua a San Rafael y le estamos dando 3 pulgadas a Piedra Blanca y tenemos el tanque lleno para cuando amanezca por la mañana, nosotros lo hacemos mayormente de tarde y de noche, para cuando amanezca por la mañana, entonces cerramos el agua de San Rafael, cerramos el agua de Buenos Aires y abrimos por completo la de la parte siguiente de Piedra Blanca, porque ya la tubería de la parte baja está llena y el agua lo que va a fluir rápidamente Seguimos señores aquí en Notipiedra Informa esta importante entrevista con Epifanio Mejía Reyito, director operativo de Coramón, aquí del municipio de Piedra Blanca. Francis Peña. Sí, muy buenas tardes. Primeramente quiero darle buenas tardes a Reyito. Bienvenido a nuestro programa, Estefanio Mejía Reyito, también a mi hermano y amigo Luis Gerbal Santos, que son las personas que están ahí, uno a resolviendo los problemas del agua potable en el municipio de Piedra Blanca. Yo no sé hasta dónde. Regito, eh, llega su capacidad para interactuar con nosotros o responder algunas preguntas si está a su alcance pero usted hablaba ahorita al principio de que eh, nuestro acueducto fue instalado para darle servicio a 9000 mil viviendas o, o nueve mil habitantes sin embargo la población ha crecido bastante desde ahí, ya unas 30.000 rebosa el municipio de Piedra Blanca y es, existe la incertidumbre a través de muchos medios Y la gente lo aborda en la calle De que está la posibilidad de que ese acueducto pueda suministrar agua potable al, hasta Maimón O sea, eso es una problemática que se, se, se tiene la gente en su, en su conocimiento Y dice, wow, pero... Y entonces, entonces si somos 30.000 mil y llevamos esto hasta Maimón entonces ahí se nos pondría más el agua o sea, no sé cómo tú pudieras explicar eso bueno lo primero que debo decirle es lo siguiente que desde la planta de piedra blanca ni de tanque de almacenamiento va a salir agua para ningún otro pueblo eso no es cierto la otra cosa es que sí hay un proyecto si sí hay un proyecto de llevarle agua de, de piedra blanca a Maimón pero ni es pegado de las redes de nosotros de alimentación. Ni es de la planta. Es directamente del río. Disculpa que te interrumpa. Eh, nosotros nos comunicamos con el ingeniero Roque Badía hace algunos días. Y el ingeniero Roque Badía nos prometió que va a venir por aquí a darnos una entrevista y hablar de eso. Continúe. Saludos para Ricardo de Jesús Ricky, Entonces, que está en España, y para Juan Peralta. Adelante. Le digo eso nosotros no, no estamos eh, autorizados, Santo y yo a hablar a profundidad, aunque conocemos el tema, no estamos autorizados a hablar a profundidad de ese tema ahora, es un proyecto que lo organizó INAPA desde Santo Domingo Ahí está. Ahí ellos vinieron desde Santo Domingo, hicieron sus estudios, su levantamiento hicieron todo, o sea, ellos no van a hacer nada para perjudicar a Piedra Blanca o sea, hasta, hasta donde yo tengo entendido hasta la, las informaciones que me han dado y las investigaciones que hemos hecho no va a perjudicar al municipio de Piedra Blanca Bien. Bueno, Nefali Morel, saludo para, También saludo para el presidente del Consejo de Regidores Marcos Martínez Y la verdad es que las redes están encendidas Mucha gente en sintonía eh, No sé si papi eh, Vamos a hablarle de política Rayito, ¿Qué te parece? No, antes que nada yo tengo la última pregunta Rayito, mi compadre Francis Pérez. En cuanto a, sí, a, a lo que se refiere ya al agua de Piedra Blanca Cuando esto se inició eh, INAPA, mi papá eh, ya fallecido, era parte de, de INAPA. En aquellos tiempos quizás eh, no existían los medios, los mecanismos para consumir agua como la que estamos consumiendo ahora, como Donamel, Aguantana. Que esa hora sí que se bebe en aquellos tiempos. no pagan publicidad, está bien. En aquellos tiempos. El agua potable, el, el agua purificada. no pagan, no pagan. En aquellos tiempos ser el agua que el agua potable. Atención, los Castillo, que dijiste que <risas> voy a traer, traer la publicidad. <risas> Entonces, eh, me preocupa, Reyito, eh, quiero saber qué tan potable podría ser el agua ahora, en estos tiempos, eh, ¿qué, qué tan contaminante podría ser para el cuerpo humano, si es que esa agua solamente puede usarse para fregar, lavar y trapear. Eh, se podría consumir ¿O, o, o qué por ciento tú le darías de, de, para que una gente pobre que no pueda comprar una, que no tenga los 40 dígale por que por usted contaba en la escuela en bocina y nosotros no nos pegamos de la llave y nadie tenía ningún problema <risa> <risa> contésteme esa que está, está buena eh, miren eh, en cuanto a eso ustedes saben que todas las redes de distribución del municipio de Pirabaca no tienen ni uno ni dos ni tienen ni cuatro años tiene muchos años debajo de la tierra. El mantenimiento que nosotros le damos al agua potable allá tiene un 80% para el consumo humano. Nosotros tenemos, tenemos un equipo que se llama Turbidímetro allá, que uh -huh. tenemos diariamente que medir la entrada y la salida. Esa agua tiene, nosotros tenemos que mandársela a la población por debajo de un punto. Además, Espérate. Espérate. sí, además tenemos una comisión de salud pública que sube, sube todos los días por la mañana a las ocho y media de la mañana allá, a coger la muestra de la salida del agua que viene para la población. Bueno, Si nosotros mandamos, por ejemplo, esa agua por encima de 3, para acá, para la población, tú puedes estar seguro que llegarán amonestaciones, llegarán, nos llamarán, y si nosotros nos vemos en las condiciones de que no podemos, pues la turbidez tenemos que mandar a río obligado. Está? Antes, antes, también... Pero antes me sigue, parece que está Francisco Galvez saludando, Marcos Martínez Anuncia, que estará esta semana en el programa, okay. tenemos por aquí a Adrián Polo, tenemos por ahí a la profe Belice Pujols, por ahí tenemos a Fausto Acosta, en la Costa, eh, ahí hay mucha gente, adelante. Antes el agua, eh, cuando salía de la llave, ya usted eh, eh, podía oler un poquito eh, lo que era el, el cloro. ¿Ya no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? No, nosotros lo que pasa es que cuando tú ves que el agua te está oliendo a cloro, está muy pasada. Y hasta el consumo humano, para el consumo humano... Hace daño. Sí. Y nosotros con ese equipo que tenemos allá, no nos permite ni pasarla ni de más ni de menos, tenemos que mantener sí, eso, eso cogiendo una muestra ese equipo tenemos ya guardado un equipo, un equipo pequeño que se llama a tomar mm. un en cualquier momento yo solo puedo mostrar lo puedo enseñar, aquí yo cargo fotos este, es este programa es suyo eh, eso no nos permite a nosotros ni sobrepasar el agua de los químicos que le echamos, porque nosotros le echamos a esa agua, sulfato que es lo que le cae a la entrada que si ahí llegó, por si acaso un pez por la tubería nosotros agarramos el filtro y tiene que salirse porque no aguanta, se muere de una vez. Y ahí hay una cosa para tajarlo y sacarlo, y el agua sigue su proceso normal. De ahí le echamos el cloro granulado, que es el cloro que es para el consumo humano, y de ahí viene el clorogás, que es que le da el refuerzo para terminar de poner ata para el consumo humano. Alvarel y adelante Papi Sánchez. Sí, este rayito, eh, la pregunta que yo te tengo en esta tarde 28 de marzo de 2022 eh, con respecto a eh, al activismo político que te veo un poco alejado, más inmerso en las actividades deportivas, en tu trabajo, también más preocupado que, que las actividades políticas. ¿Qué ha pasado con eso? No, lo que pasa es que el activismo político no ha empezado, <risa> ahora estamos nosotros en pelota. Mire. y el frente deportivo y trabajando el tipo cuando arranca usted verá Salud, sí. explícale... saludos para el coronel Reyes Rafael es, es, Reyes el Rafael Reyes Bautista sí, a los televidentes eh, para que queden bien ilustrados que es lo que pasa contigo acá, espérate. Lo, lo que pasa es que ahí dé, déjeme sabe. decirle ahí Reyito lo marió usted, lo marió oh, se lo buscó como un toro, ¿no? Lo, como un toro. <ríe> no lo vemos involucrado en política Lleno. Porque incluso por aquí estaba en estos días Francisco Domingo Brito Y no se vio la figura de Reyito eh, Saludos para el Coronel Reyes No está como, como que Reyito no está mucho en política No está en política Reyito o está Enfocado mirando el... de la grada, analizando y Saludos para el Coronel Reyes, su amigo que eh, está en Lo que pasa es que él inteligentemente está actuando porque está esperando que haya un seguro ganador a la presidencia, pero eso no se ha declarado wow. todavía apoyar eh, precandidato. Eso es, eso es muy muy, eh, eh, Usado, muy eh. bueno de su parte, es esa sapiencia sí. que está usando. Gracias, escúchame, gracias a la profe Ibelice Pujols, que dice buen programa. Buenas tardes, gracias, profe, por esas palabras. Dice, ya, ya, ya, ya. Dice Rafael Reyes, estoy... En clases, Saludos a Reyito, mi amigo, dice el coronel Rafael Reyes. Que esté en clase y me dejó la clase por pues, el programa. Saludo también para los papi, dice. Felice, te queremos. Dice, dice Rafael Reyes, eh, saludo para papi Sánchez también. Lo saluda sí, el coronel. Está caliente conmigo, que sabe que me debe su carrera. Está caliente con Fase Peña también, <risa> mi tío Rafael Reyes. Eh, gracias, profe Dice y a todos que realmente yo le no voy a decir algo. Este ha sido el programa de más rating. ¿Oyeron? Aquí el que yo tengo ha sido el más rating y eso que traímos por aquí al director provincial de obras públicas y hemos traído figuras sí. por este ese, eh, sí, se le dio mucha promoción que venía Regito y, Rey y, Rey y además, como el pueblo. además, un personaje muy querido sí. con y la, dice, por la población. Pero dice ¿no? en mí, dejen que se exprese Regito. Sí, Estamos está en la, el tema la, político. Está desesperada Rey, ella. Puede hablar de eso. Mira, ustedes saben que. Yo permanezco en el cargo y que aquí en nuestro país se usa históricamente eh, de que cuando se cambia de gobierno se cambia de personal administrativo, de instituciones. Yo en realidad, en realidad, fui dejado ahí por mi amigo Santos. Recomendación. Y, sí, recomendación. Y mi amigo Gubande. No hicimos ningún acuerdo político porque yo sabemos que yo fui precandidato a regidor por el PLD y yo me mantuve ahí y me mantengo ahí. Ahora, ellos entendieron... Yo lo defiendo usted mucho también, oye. Sí. Yo lo defiendo, usted es amigo mío. <risa> y, y, ellos entendieron que yo podía desempeñar un trabajo. Y yo humildemente he estado ahí y he estado siempre al servicio. No he cambiado mi forma de trabajar. Me preguntaron ahorita, le voy a ser claro, que por aquí tuvo Domingo Brito y que no me vieron. Para su información, ese no es mi precandidato. <risa> Eso es muy interesante que la ese población lo sepa. Pero que todavía los sí. prodeístas de Piedra Blanca... Se dejan dirigir por el líder de ellos O sea, lo que diga el líder es lo que yo hace Nos metemos por aquí y se mete todo el mundo Por ahora se fue eso eh, Ahora algunos cuantos líderes de aquí Esperadoras que no están con ¿Cómo te valora la gestión del presidente Luis Sabinader? ¿Cómo valora, Reyito La gestión del presidente Luis Sabinader? Es ancho No, él es un no, dominicano no, no, no. Luis Sabinadel es no, no, no, no, no, no. el presidente de los no, no, dominicanos no ancho, sí, no, Antes, no. antes, está en sintonía Y manda saludos a todos Francis Morales, Mito Cayo Sí Oye, Luis Abinader es el presidente de todos los dominicanos y los dominicanos ¿Cómo no, va no, usted no, no. la gestión del presidente Luis Abinader? Mira Tienes sus luces y sus sombras ¿Por qué? Tú sabes que en todas las gestiones y en todos los gobiernos los eh, go eh, Entró Fernando Castillo en, to en todas las gestiones y en todos los gobiernos nuevos siempre se arranca con un buen pie Ahora, hay algo que si él no me pone control, por ejemplo, le van a dar duro. ¿Cómo Entonces, que? Los precios. Los artículos de los primera artículos, necesidad. Los comerciantes están haciendo lo que le da su, su gana. Y eso el presidente tiene que controlarlo. Pero aquí, tú sabes aquí, que, que... Bueno, adelante. Aquí tú bien sabes que hay unos comerciantes que porque ellos son dueños de un almacén y con todo cuate. Y, y yo te pone un precio como que yo da la gana. ¿Y quién es que se jode eso? Pues, se eh, jode Rigo, Francis... Manipulación de precios... Manipulación de precios... Eh. Entonces, control de precios está ahí... Que tú, o sea, eh. Hay que ponerlo a funcionar... Hay que ponerlo a funcionar... Para que se lo manden atrás... Saludos para Alexander Paula... Que está por aquí nuestro colega... Mira, está mi amigo Fernando Castillo... Que estamos esperando... de Fernando, una publicidad que nos prometió... Y ya se la di la eh, Fernando Castillo... saludos Saludo, compadre... Saludos para Miguel Fernández... El topo para Nefali... Que dice... Reyito se ha convertido en un máster... Hey, eh, bueno. te estoy diciendo que este ha sido el programa de Max Éxito. Eh, es un líder comunitario. No sé si mi compadre tiene otra preguntita por ahí, Mira, o votando chipa o papi. Antes de eso, <ríe> quiero decirle que tengo buenas amistades en todos los partidos contrarios. Le voy a mencionar por lo menos tres personas. Los otros que no se Me cinco. No, no, tres le voy a mencionar. Me tres. tres. <ríe> Está Wander. Morales, secretario que, general del que partido. No es porque secretario ni porque tenga un cargo. Él uh -huh. lo sabe que así. Y está Francis, que lo vi que el 6, Francis Morales, más. su hermano. Francis, su hermano. Y está también Santo, que, nos hemos, que hemos, toda la vida hemos crecido juntos. O sea, so. y hay otra gente que cada vez que, que a tiempo pasado me llamaba para cualquier cosa, siempre me decía, Rito, tú me atiendes el teléfono a mí, que es su amigo Marco Martínez. ¿Le han hecho ofertas para que pase el PRM? No. ¿No le han hecho ofertas? No es que en eso se ha manejado muy bien el partido el, part el partido de, de, de, de no porque gopiar. que no se presiona a nadie de que ustedes eh, quieren no no no no eso yo, lo. Digo, yo lo digo incluso lo digo por mí mismo a mí nadie me ha dicho a mira tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú a mí nadie me ha amenazado a mí nadie y, me y, ha dicho Francis peña tú no crees que en otros eh, que en otros pueblos eh, algunos dirigentes ya altos este de la grande esfera pues no le han hecho oferta a los del PLD que se, que se menciona eso Que se le está haciendo mucha oferta A los PLDistas Bueno, no, de, lo, no, lo de la no tanta oferta eh, Se ha llevado eh, El 40% De los alcaldes del PLD han pasado al PRM El 40% De los alcaldes del PLD. del PLD han pasado al PRM Y eso dicen que por oferta que han llegado Sí, pero Adelante, Epifanio. Una cosa que le quiero decir a mi amigo Papi Sánchez en cuanto a eso. Usted sabe que nosotros somos gente que andamos en los medios y usted hace la oferta, depende de cómo usted vea. Si usted, no quiero poner un caso hipotético porque estamos aquí, no. si usted va caminando y ve una dama, usted le hace la oferta, depende de cómo usted la vea. Exactamente. Y usted va, usted va subiendo y la oferta depende de la resistencia de ella. Si usted ve que la oferta no le puede hacer, usted no se la hace. Francis Peña. Hombre, pregunta, inteligente. Pregunta buscapié. pie. Ajá. Pregunta busca pie. Adelante, atención. La con la busca siga. Reyito, Epifanio Mejía, Reyito. ¿Tendrá aspiraciones nuevamente a postularse a regidor en el 2024 por el Partido Liberación Dominicana? Eso no ha pasado por mi mente hasta ahora. Ah, ah, bueno. Ah, Hasta ahora no pasado por mi mente. Ah, Reyito, entonces, ¿cómo usted valora Reyes? Una balanza. Fuerza del Pueblo, PLD. Muchos dirigentes importantes del PLD pasan a la Fuerza del Pueblo. Dime si diretes. ¿Cómo tú, cómo tú ves la estructura? Eh, teniendo en consideración que hace algunos días el secretario general del PLD, Charlie Mariotti. Hacía alusión de que la fuerza del pueblo es como el repollo. No tiene, la, la más tiene una cabeza. Queriendo especificar que solamente es Lionel, Lionel y Lionel. ¿Cómo usted valora la fuerza del pueblo? Mira, ustedes son unos políticos de larga data. Ustedes son un, un gente que leen mucho, tiran muchas páginas para la izquierda. Y ustedes nunca han visto un partido en un país ganar con un 8%. Ay, no. ah, ah, ah. ¿Nunca, nunca lo han visto. Atención Puerto no, no, Santo, no, mi amigo no, Berto no, Santo, no, que así nunca, se nunca, habla. Nunca lo han visto. Sí. Sí, es un titular de un periódico. Atención así Berto Santo, mi amigo. Dice Vivario <risa> uh -huh. un que con un 8% no se gana. Usted sale a investigar eso y usted no ha visto ningún partido pequeño de eso que haya ganado, con 8%. Usted, ¿Un 50 más uno? Eh, usted tiene que sacar un 40 para la segunda vuelta, ese 8 que está ahí, se le a usted y a Fernando Castillo dice, saludos para los amigos que informan el Piedra Blanca. Un abrazo para, para mi, todos gran, mi gran amigo. Fernando Castillo Oye, yo creo que uno político que ya ven con todos Yo creo que yo soy de eso Que ya ven con el con del PLD la voz del pueblo, con todo. Yo tengo otra pregunta para Regina Pero busca pie? Sí, sí. No, no pie No, ah. no busca no. pie a, a ver qué, qué opina No, no, a ver qué opina de la Ajá, adelante, que lo a adelante ¿Qué tú consideras del anuncio que hizo Charlie Mariotti? Eh, con respecto Ahora fue ahora mismo eh, creo que fue ayer, que Danilo Medina va para la calle a apoyar a apoyar su gente, a, a juramentar eh, personalidades. ¿Qué tú opinas respecto de eso? Danilo es presidente del partido y tiene que hacerlo. Sí. es eh, bueno en, que en ese, en ese tiempo, cuando era Leonel, Leonel vacía. Y si él no lo hace, la sociedad y el partido lo van a sacar. Lo van a juzgar por eso. Entonces, para algo para algo fue que lo dijeron como presidente del partido, no fue para tenerlo como una foto, fue para que salga para la calle y sabe que saliendo de la calle va a aguantar su fuerzazo Pero que es, que es que vemos, yo estoy de acuerdo contigo, porque vemos que cuando el se va a pronunciar en algo importante, manda a un grupo muchachito muchachitos a hablar en la, en la, en la rueda de prensa, no vemos ni Francisco Francisco Domínguez Javier Francisco García, no vemos a nadie envergadura, el propio presidente, no sale de la cara, estoy de acuerdo contigo. Tiene que dar la cara sí. como presidente. ¿Eh? Eh, Reyes. En cuanto a eso, hablaste de figura nueva. Sí. Acuérdate que ahora mismo está en convención el PRM, ¿verdad que sí? El 80% de los jóvenes. Sí. Sí. Sí. sí. Mi compadre Francis Peña. Reyito, eh, entrando al ámbito deportivo. Te vimos muy activo en el pasado torneo de softball navideño de Piedra Blanca. ¿Qué opinión te merece ese torneo que, que se realizó aquí en el municipio? Tradicional evento que se hace siempre en Navidad, donde tú fuiste parte esencial eh, dirigiendo el comité de disciplina. Cuéntanos sobre esa experiencia, hermano. Mira, si ustedes no me hacían esa pregunta, yo iba a ver solo de eso. <risa> Porque hace mucho, después que mi amigo Roberto se fue presidente de Frente Deportivo, que yo no veía un Frente Deportivo como ahora. Oye, después que Roberto fue presidente de Frente Deportivo, hace mucho no pasaba uno como es. El equipo de, de Frente Deportivo. Mucho presidente de Frente Deportivo. Pero ahora se marcó un antes y un después. En los en lo, en lo presidentes que habían antes Yo nunca había un comité de disciplina, de disciplina Que funcionara como te funcionó No porque yo dirigí Porque cuando a mí me dijeron Yo ni presente estaba A mí me llamaron después que me habían elegido Y yo me sentí muy contento Le dije de una vez no, no terminé No dije que terminaran de decirme Y no dije que sí de una vez Cuando Samuel me llamó Y ahora Este frente deportivo Todo el equipo que trabajaba ahí Que si me pongo a mencionar Lo voy a quedar mal Porque hay unos nombres que se me van a escapar Hizo un trabajo fenomenal. Pero lo que a mí más me gustó, aparte de algunos percancitos que vieron alguna cosita, fue la participación y la integración de los jugadores y la, y la comunidad. Usted, Hace mucho que no se veía. Usted aquí. puede mencionarlo porque, aunque usted vea que fue un equipo, pero no fueron muchos los que, los que se involucraron de hielo para que sea un éxito. Fue yo? No, usted puede mencionar Fulano y Fulano. Lo que pasa es que hay personas que quizás uno deja y después se, se le olvidan. Sí. Pero, por ejemplo. Yo te voy a decir algo, nosotros duramos ahí el torneo completo, completico el torneo, y nosotros lo que pasamos el domingo de 9 de la mañana a 8, 9, 10 de la noche a 5 de la tarde ahí. Yo te puedo decir quiénes son, Francis Peña, Rigoberto Perdomo, Reyito, la Coronela, sí. eh, Marco Paula, Marco, Marco Paula. Paula Dipa, Samuel. Sí. Samuel Suardí, que es un, una, una persona intachable, una persona que, que, que vale lo que pesa. Sí. Y mucho más que se me olvidan. Pero sí, vuelvo y te repito, que lo que más me gustó de eso fue la integración de los jugadores y de la comunidad. Ahora, ahora, bien, para que esa integración se diera de ambas partes, jugador y comunidad, hubo que haber una motivación, y la motivación tenía que hacerla el Frente Deportivo dirigido por mi amigo y hermano Francis Peña Rigo, Samuel y compañía. Así es. Sí. Saludos para mi amigo Ariel, saludos para Huelto Mejía, saludos para Alberi Reyes, saludos para mi comadre Yoneiri que está en Puerto Rico, saludos para el próximo diputado de Ultramar, mi amigo y hermano Modesto Liranzo, el próximo diputado, que no se pierde este programa. A través Ahí de está. la página de la página Pibla Gol Digital, está Wander Morales. Saludos para el líder, sí. Wander Morales. Saludos sí. para María Eugenia Torres. Wander estará por aquí también pronto. Nosotros esto, el, Ya el DJ dijo que va a estar por aquí, el presidente de la sala a a capitular. Sí, por aquí van a desfilar los actores. ¿Hubo una no sé si Papi Sánchez por... tiene algo que preguntarle. Que eh... Por aquí. Regito, eh, la población de Piedra Blanca se siente muy contenta contigo por la gran labor que tú estás realizando conjuntamente con los demás que te acompañan eh, en, el, en los trabajos que tú realizas a diario en Coramón, aquí en Piedra Blanca. Y también eh, se sienten contentos porque tú en esta tarde de hoy vi, viniste a informarle debidamente bien, lo viniste pues a edificar de todos los asuntos concernientes a... Coramón, que es muy importante que periódicamente tú vengas por aquí para que ellos eh, estén edificados y que siempre mm, no, se, no se dejen llevar de cuento por ahí, porque si tú traes la información oficial, ya las personalidades de, de Piedra Blanca, por ejemplo, si, si se presenta un problema en el acueducto, ya ellos van a saber el porqué, porque tú veniste por aquí. Saludos para Randy Pujols y Sophie Disla. Altagracia se unió el Quiro. Que está en sintonía. Yo no sé, compadre, si nuestro compañero y colega Alexander Paula le tenga una pregunta aquí a Epifanio a, a Mejer Rellito. Hay que ¿a ver, no este, la plataforma el... abierta. Esto es, ¿Este es, el... ¿Este es la plataforma ¿Este es abierta. Sí, sí, eh, todo el y, pueblo. La palabra, eh, bendiciones, ¿cómo estás, Rellito? Todo bien. Me encanta platicar con personas que, modestia aparte, tengan conocimiento político y, por lo, y conocimiento político también en cuanto al cuadro municipal aquí en el municipio de Piedra Blanca. Tú eres PLDista. Hace un momentito te, te hicieron una pregunta política Esa pregunta que te hicieron Yo quisiera como indagar un poquito más sobre ella Y es Que si a ti te hacen unas ofertas De un partido Porque todos los políticos recibimos ofertas Nosotros recibimos ofertas Cuando era un presidente de la JRD No la aceptamos porque tenemos criterio Al igual que veo en ti que tiene criterio político Y que defiende tu partido El de la liberación dominicana Y que eso hay que respetarte. ¿Cómo te has sentido después de una campaña a la cual en el municipio completo se dijo que a ti te hubiese robado una candidatura alrededor? Yo quiero que tú me expliques eso y vamos indagando sobre el tema. Bueno, esta sí verdad que es una pregunta interesante. Mere, Esa fue buena. Ustedes, eh. ustedes saben que Buscando hab chipa. habemos personas que no sabemos de dónde venimos ni sabemos para dónde vamos. Y el que no sabe de dónde viene ni sabe para dónde va ya llegó. Correcto. entonces en, esa, en ese certamen que se dio ahí todo el mundo conoce los resultados y ustedes saben que fue nosotros esa... manejábamos como políticos y escúchame que te interrumpa algunas encuestas que te daban a ti un poquito y así y esto y, luego, y se o sea, en ese mismo contexto yo quiero saber por qué entonces tú pierdes la convención ay. no, no, la convención ay. no la perdí ay es pues, sí. los espérate los... las elecciones él el pierde su... Sí, pero Adelante, medio? Adelante, ¿Por qué? Adelante, <ríe> adelante, adelante, adelante. Eh. Mira, en, en, oye, en pocas palabras, eso se perdió en la Junta. En pero, Santo Domingo. Y no hubo alguien que defendiera eso, porque defendieron los votos de otros. Yo, yo, yo traté de candidato? defender, y cuando fui a reclamar, me dijeron que ya no era tiempo, que pasado 12 horas de reclamación. Porque que cada quien defiende los votos, entonces... ¿Deprendió los votos de otro, tú y yo no? Tenía fecha de vencimiento. ¿Eso se perdió ahí? Ay, ay, ay. ¿Por ¿Cuántos votos? Ocho. Ocho. Ay, Dios mío. ¿No inmediatamente o no tenía conocimiento de... No, no, pero yo, no, no, no. Por ahí mismo yo me voy, Reyes. No, tú sabes que eso pasa y que alguna vez <risa> nadie sabe lo que te está librando. No, no, por Reyes. Cuando yo llegué a mi casa... ¿Te noto triste con esa pregunta? No, no, no, no, espérate. <risa> no, no, no, no. <risa> Te, te, te, te están Oye, tirando mira, veneno reglito. cuando yo llegué a mi casa <risa> yo llegué con todo el ánimo de hacer lo que fuera me dijo mi mamá, cállate tranquilo que tú no sabes lo que Dios te está librando yo me llevo de ese consejo y, me y, con no, un... y, y te... mira cómo está usted en el PRM la gestión de Binader, trabajando tranquilo trabajando tranquilo, eh, trabajando tranquilo eh, este no es un gobierno de persecución, este es un gobierno que por lo dicho el presidente en diversas ocasiones, porque hay muchos reclamos de parte de la base del partido porque hay personas que están desempe desempeñando cargos porque son las que tienen la capacidad el presidente eh, no toca eso Correcto. no toca eso porque por ejemplo el caso de Valdés Alviso el del banco central el, el presidente tiene que él puede manejar la economía y ahí está o sea aunque usted no quiera la gestión del presidente Abinader está marcando un antes y un después de la política dominicana ok y eso usted tiene que sacarse de la psiquis de que no por eso yo estaba hablando con un coder, me dice ayer, mira, el presidente marcó su territorio. Antes usted daba, ocho o seis meses antes, usted daba el dinero para que a usted lo de rango. Ya mucha gente daba los cuartos, yo le a ir, ¿qué es eso con su dinero? Porque yo no quiero problema, yo no quiero problema. Ya eso de pagar cuartos, no, no. El presidente es un tipo que, todo el mundo sabe hasta dónde llega el presidente. De eso no hay duda. Reyito, a ver, ver Martino Margarita. Abel Martínez. ¿Cómo? Ay, pero las encuestas dicen que, que, que, que Margarita está por encima. Ay, eh, eh. no, no, no, pero eso. Ay, eso no dame tu atención, Fernando Castillo. No, no. Abel Martínez. Dame tu de, de, la, de las encuestas. Sí, pero yo no le he visto esa encuesta donde dice que Margarita. No, pero dijo, hoy dijo un dirigente importante que, que, que, que el favorito del PLD eh, eh, es Margarita, pero tienen que dejarla tranquila. Margarita seguro que está trabajando con ella? Pues sabe que Entonces ahí hay ahí es que ver el problema Papi Sánchez, Francis Peña Ahí vengo con una preguntita para ti Para ti Alex, Paula, Francis Peña, Gil Presten atención eh, Amigos, a ellos dos ¿Oyeron? Miren, presten atención por favor Por favor, presten atención a, a Algo que les voy a formular en este momento En este momento Epifanio Mejía Tú sabes que A ver es un producto del ...ex presidente Leonel Fernández... ...pero él está en el PLD... ...dicen por ahí... ...que el candidato del danilismo... ...es Margarita Cedeño... ...todos los cañones... ...todos los cañones ...de que ellos... ...van detrás... ...de impoder a Margarita... ...en ese caso si... ...si resulta... ...lo que pasó con Gonzalo Castillo... ...que todo el mundo sabe... ...que Leonel iba adelante por mucho voto... ...y al final... ...Gonzalo di que dio la vuelta... ...y quedó como candidato... ...si el ladinismo impone a Margarita... ...y Abel Martínez se revela... ...y se van para... ...la posición de Epifanio de, de, de Mejía... ...ay Mira, mi madre... qué pregunta. ...si se sigue con lo mismo de poner con el dedo... ...a un candidato X... ...municipal, provincial... ...o como nacional como se quiera... ...tú puedes decir que ese partido... ...se, se jodió se el partido... ...y se sigue con esa misma oh. forma se jodió el partido. Eso es así. Esto es tú, un político mira, fino, ¿sabe? Pero claro. No, es un político no, fino. No, en PDD, no en todos los partidos. En todos los partidos. Si se juntan 10 gente, 10 gente mayores, como son los miembros del comité político, como son los miembros del directorio que tiene el PRM, el PRD, sí. y señalan siempre un candidato, ¿para dónde tú pretendes? ¿Qué busca la juventud detrás, detrás, detrás del partido? Nada. No busca nada. Porque entonces va a seguir lo mismo Porque va a ser o Rigo o Reyito o Papi O Papi, Reyito y Rigo pues yo, tengo, yo tengo la sí. esperanza entonces de que usted va a venir al PRM Porque usted sí. no va a apoyar a la fuerza del pueblo Usted acaba de decir que el pueblo, el pueblo tiene un 8% O sea que usted o se va a sentar O tiene muchos amigos del PRM Me tiene amigos que son sus amigos ¿no? ¿Eh? esa, esa Me tiene a mi amigo Esa capacidad política y, y de municipio Es un entonces, potencial que Necesitamos aquí Es un potencial eh, y algo que tiene Reyito, que tiene pocos del PLD, con disculpa para mis amigos del PLD, que hay muchos dirigentes del PLD que no se civilizan. Yo nunca he visto a Roselio en un play ni en una cancha. Roselio Lozaga es un comunicador de Espera Blanca. ¿Oyeron? No todos los PLDistas se civilizan como Reyito, como Fernando. Para que ustedes sepan y no crean, y no crean que algo personal, sí. los PLDistas, los PLDistas, no se civilizan uh -huh. como muchos. Este señor se mete en cualquier grupo y cabe, sí, sí. Por, por y cabe, y cabe. Se sabe más Cabe la población. Yo no conocí a Roselio otro día. Yo no conocí a Roselio. para que ustedes aquí, sepan. Aquí, aquí están dando dos fenómenos, ahora, para que ustedes sepan, entiendes porque no habla clave, claro. Mira, por ejemplo, por ejemplo, mi amigo Wander está al Secretario General del PRM a presidente, a presidente ¿Cuántos años tiene Wander? Es un bicho. Menos de, tre de tres. Cuando es un bicho? Ya. Porque ya lo que es, y escúseme, el, el nombre que voy a mencionar, papo de calle y esa gente, tienen que quedarse como asesores. En el PLD, Fernando está pidiendo a dirigir el PLD, un muchacho joven, porque ya Rosero. Pues muchacho, que dirige, Fernando. tiene que quedarse en su asesoramiento. Entonces, eso tiene que seguir evolucionando. Porque nosotros tenemos que pasar de debate a alguien. Ya yo no juego a sí. Yo no juego ya. Ya lo que juegan son los bichitos, yo voy a estarlo cuidando y embromando. Ya nosotros... Ya pasamos a la edad de mono a ser de muerte a los nietos. <risa> <risa> Ale, Paula. Una pregunta. Eh, hablaste ahorita sobre algunos aspectos, valores de este gobierno, Luis Abinader, ¿verdad? Yo quisiera saber eh, el, la valoración que tú le das a las inversiones que ha hecho el gobierno en el municipio de Pira Mira, tú bien sabes que nosotros somos, estamos en un municipio de la parte céntrica. Y que aquí no pasa ningún gobierno sin, hacer su, su, sin aportar su granito de arena. Oíste, mira, por lo menos, esa, esa, ese hoyo que se tapó ahí, en, en cuestiones de segundo, en el barrio Quinto Centenario, eso fue algo que lo vio todo el mundo con buenos ojos. Correcto. ¿Me entiendes? Pero hay más cosas por hacer, porque tenemos más barrios por, por entrar. Pero las cosas se van haciendo poco a poco. Sí, faltan sí. cuatro años más. <risa> Reyes, hemos llegado a la parte final de este interesantísimo programa este conversatorio entre amigos eh, Reyito, la persona que protege el pueblo, porque Reyito es quien protege el pueblo nadie sabe, todo el mundo sabe que lo más importante del mundo el agua, la vida, porque el agua es vida se, por eso le llama, se le llama el preciado líquido es el recurso natural más importante es el agua Reyito tiene que ver con mucho de la salud del pueblo sí, no Edwin Bercácer Santos guarión Peralta eh, y todo lo que trabaja en Colamón un equipo porque es un equipo de, de personas, de hombres y mujeres que trabajan arduamente, hemos conversado de, él de diversos temas hablamos mucho de política, corriente para hablar de política porque él, él es muy abierto de diferentes temas de deporte eh, Reyes tiene varios minutos para enviarle un último mensaje a la población de Piedra Blanca y un saludo a todos los que vieron este importante programa. Bueno, como nosotros vinimos aquí a hablar de agua, aunque hablamos de todo un poco, como se dice, yo quiero decirle a la población de Piedra Blanca, nosotros tenemos eh, un almacenamiento de agua medio pequeño. Yo le pido encarecidamente a las personas que yo paso casi a diario por su casa, que no tienen llave, que una llave cuesta 30 pesos, ...que tienen un tubo botando agua... ...que lo que usted está botando, el otro lo necesita... ...que no espere que vaya una agente de Coramón... ...de la oficina, a cerrarle la llave en su casa... ...no desperdicie el agua... ...usted no sabe cuánto... Met, ...cuánto le cuesta a Coramón... Eh, ...potabilizar un metro cúbico de agua... ...para mandárselo a la población... ...usted no sabe cuánto cuesta eso... ...entonces, si usted no sabe... ...vamos a, a, a nosotros a considerar el agua... ...y vamos a ver el trabajo que se está haciendo... ...día y noche... ...para que ustedes reciban ese poco de agua... Ese equipo que hay en Coramón aquí, en el área de operaciones, dirigida por el ingeniero José Reyes y Santos, oye, es un equipo que está trabajando, que ustedes no ven en la calle nosotros fajados con un pico para que ustedes reciban un poco de agua. Entonces nosotros les pedimos a nombre de Coramón, muy encarecidamente, que tengan, eh, ¿cómo se dice? Que tengan un poco de, de, de amabilidad, que por favor se concienticen con el agua potable, porque no tenemos nosotros para darle agua a la población completa a la misma hora. Y si nosotros no podemos hacer eso, porque no tenemos tanque de almacenamiento, la que le mandamos economiza, eh, concientícese, cierren su llave. Y si ya hace falta alguna llave, pase por Coramón, que si hay que comprar una llave, yo se la compro. Mi teléfono, todo el mundo lo sabe, el teléfono de Santo también, <risa> que son un teléfono que están activos. Así <risa> es que señores. Dice Wilton Mejía, de seguimiento. <risa> Mejía. Eh... Nosotros decimos, mire. Antes de terminar, y ahí está el barrio de Los Multis, que tenía muchísimo tiempo, y ese fue un proyecto que lo armamos nosotros ahí, en ese abajo de San Mate Zapote, donde tú has ido. Ahí sentado, armamos el proyecto del agua. Y el ingeniero me dijo, después que se casamos el ingeniero, vamos a hacer lo que ustedes digan Rayito. Y lo pasamos por encima del puente, hoy Los Multis tienen su agua. Así mismo es. ¿eh? 24 horas tienen su agua, Los Multis amanecen con agua. Bueno, Pap agua. Papi Sánchez eh, Reyito, te damos eh, la gracia por tu comparecer a nuestro prestigioso programa Así que la, te, te invitamos en otra, en otra próxima ocasión que tú vengas por aquí Cualquier inconveniente que tú tengas en Coramón Que manifestárselo a la población de Piedra Blanca Pues estos micrófonos están a la disposición tuya Muchas gracias a todos y todas eh, cualquier cosa que ustedes vean mal de Coramón, llámenos que nosotros estamos abiertos a las 24 horas tenemos una flota que no se apaga tenemos un operador en la planta que está fijo tenemos una oficina que está abierta de 8 de la mañana a 4 de la tarde y nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo señores, eh, esa fue la importante entrevista que tuvimos con el gran amigo dirigente político, comunitario y deportivo Epifanio Mejía Reyito en el programa Noti Piedra Informa Mañana martes, si Dios nos los permite, vamos a estar aquí en una entrega más. Agradecer de manera eh, personal a mi compadre Francis Peña, a Papi Sánchez, a Gilamado Cabreja los Controles, y a mi amigo Alexander Paula, que estuvo por aquí. También a mi hermano Dubino Embarcáce Santo, que estuvo acompañando por aquí a Epifanio Mejía. Yo le buenas tardes y mañana Dios mediante nos juntamos.